Noticias desde la Federación Rusa. La situación de política internacional, está en estos momentos focalizada en las elecciones griegas. Esta situación permite a los americanos, agitar una de sus manos en Europa, con la intención de que el mundo miren, pero que no vean lo que hace la otra. Viejo truco de predigitación. Veamos los dos escenarios. El primero. La zona euro, tiene elaborado un plan para ejecutar un corralito, por si Grecia decide salir del euro, después de celebrar las elecciones del 17 de junio. Los griegos han estado retirando entre 100 y 500 millones de euros diariamente de sus cuentas bancarias. Los más adinerados, hace meses que depositaron su dinero en cuentas suizas, o adquirieron propiedades en Londres y New York. La clase media, lo esconde bajo el colchón. Los más golpeados por la crisis no tienen nada que guardar. El escenario incluiría la restricción de sacar dinero de cajeros, controles fronterizos, limitación del dinero contado, y transferencias bancarias una medida que se ha venido aplicada en España, aunque algo más laxa. El Working Group, que prepara las reuniones a nivel técnico a los ministros de finanzas, han diseñado este plan, ante la opción de la salida de Grecia, manteniéndose firme en el pulso político. Los principales bancos europeos no descansarán el fin de semana de las elecciones, preparando la nueva situación. Fuentes económicas europeas consultadas, indican que si Grecia sale del euro, nada de lo que se acaba de acordar en Europa, especialmente en España, va a ser suficiente. Para Miquis Theodorakis quien está detrás de todo esto, es la política de Estados Unidos, junto a los estados proamericanos como Alemania, el BCE, FMI, y la prensa reaccionaria, todos juntos han participado en el gran golpe, que consiste en degradar a todo un pueblo libre, a la de pueblo sometido. Recordemos que Estados Unidos trabaja en organizaciones afines al gobierno, especializadas en crear conflictos en todas las zonas, con intrusismo en su economía y política, para mantener su imperialismo mundial. Y luego ofrece palabras políticas de ayuda, que no concuerdan con su contenido. Segundo escenario. A día de hoy, usted no habrá oído hablar del lanzamiento de dos misiles balísticos intercontinentales, uno tipo Topol, en la región rusa de Astrakhan, desde la base de Kapustin-Eyar, haciendo blanco en Kazajistán, con gran puntería y toda la precisión requerida. Usted está desinformado, porque la prensa occidental, con sus gobiernos, continúan ocultando lo que realmente sucede en el mundo. La advertencia rusa, se realizaba el jueves 7 de junio del 2012, en el momento de la reunión de la Asamblea General de la ONU, junto a las monarquías vasallas del Golfo, que decidían un recrudecimiento de las amenazas de guerra contra Siria. Horas más tarde, los habitantes de Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Turquía, Armenia y Chipre, han observado un fenómeno extraño y desconocido en el cielo, interpretado por algunos como un ovni, por otros como un signo apocalíptico. Como referencia, el topol, no tiene rival, y es capaz de burlar los escudos antimisiles instalados por Estados Unidos en Polonia. Déjeme que le diga, que Topol puede transportar hasta 6 ojivas con un total de 3.300 kilotones, con un alcance de 11.000 kilómetros. Es decir, que cubriría las distancias más extremas de Estados Unidos. En bomba atómica de Hiroshima tenía solo 16 kilotones. Otro de los misiles, es el Bulava, con 10 ojivas nucleares hipersónicas, de hasta 1.500 kilotones y alcance de 8000 kilómetros, equipado con los componentes más sofisticados del mundo, haciendo que las inversiones en los escudos de misiles europeos, antes de finalizar su instalación, estén anticuados. El gurava 30, fue lanzado desde uno de los nuevos submarinos balísticos nuclear de cuarta generación. Uno de ellos se encuentra en estos momentos en el Mediterráneo, pues bien, según la red Voltaire, los países miembros de la OTAN, y del Consejo de Seguridad del Golfo, están preparando un golpe de estado, y un genocidio sectario en Siria. A los ojos de Putin, la invasión de Libia por parte de la OTAN es similar a la invasión de Checoslovaquia por el tercero Reich, y la invasión de Siria, si llegara a producirse, sería comparable a la invasión de la Polonia, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. El mensaje está claro, si la OTAN y el Consejo de Cooperación del Golfo no respetan las obligaciones internacionales ya definidas en el plan ANAN, y se obstinan en alimentar el terrorismo, Moscú está dispuesto a enfrentarlos, incluso al precio de una guerra mundial. se prepara el comienzo de la semana del 18 de junio del 2012, y el mundo mira a Grecia como el ojo del huracán, que puede dar una continuación al hundimiento de una Europa mal diseñada, cuya base es el soporte mediterráneo, más allá está África, y en medio, el charco mediterráneo, a donde van a ir a parar los pips irremediablemente, a lavar sus penas. Esta circunstancia estaba predestinada, desde el momento en que entraron en la trampa europea, por querer participar en la mansión como sirvientes, en vez de elegir ser los reyes del granero. No se le puede pedir peras al olmo, ni vestir a la mona de seda, porque mona es, y se queda. Esta semana tenemos uno de los eventos planetarios más importantes del siglo. Se trata de la cuadratura en partil de Urano-Plutón, en su grado máximo, situado en el signo de Aries y Plutón en el signo de Capricornio. Esto será el 24 de junio. Urano estuvo en Arries el fatídico Crack 24 de octubre de 1929, en 8 grados 34 minutos. En astrología, indican rupturas, alzamientos, revoluciones, huelgas, disturbios, protestas, enfrentamientos. Plutón, el destructor cruel, transita retrógrado en Capricornio, signo de los gobiernos, la iglesia, la organización económica, estatales, el petróleo, las mafias, la corrupción. Se inició en el año 2008 y finalizará en el 2024. Presagia el fin de la estructura económica, tal como está concebida. Es decir, el fin del capitalismo. En el año 2020 enlazará con un trígono con Saturno, que instaurará una nueva forma y mecanismos, distinto de los actuales, donde bullirán nuevas ideas. Pero de momento, hay que pasar por el valle de lágrimas. Esto solo viene a advertir, que la Europa, herida de muerte, tiene los días contados, y uno de sus órganos, España, vital e importantes, ha dejado de funcionar. La nación se encuentra en una uvia asistida, con el riesgo de que el inculto y maleducado, que le ha tocado el turno de gobernar, termine de rematarla, con el sinfín de desaciertos. El panorama no es halagüeño. Y los mercados financieros siguen en un riesgo permanente de ruptura, con implicaciones directas a los ciudadanos, por el aval que el Estado ha asumido para salvar a la banca, poniendo al borde del precipicio al Estado, en vez de dejar caer los elementos bancarios que no tienen salvación. Grecia puede ser la puntilla que inicie el empujón al otro lado de la línea fatídica. Los dioses señalan con el pólice abajo. Análisis para la semana del 18 al 22 de junio del 2012 el IBEX, con una subida de la pasada semana a la zona del 6846, no se le ha quitado aún el susto de seguir cumpliendo con el movimiento que le sitúe por debajo de los mínimos. En estos momentos tiene una doble divergencia, una al alza hasta la zona del 7101 y la otra la baja al mínimo mencionado del 5893. Como marca los canones, pues debe cerrar antes la última de las divergencias, antes de cerrar la del T hecho, incluso a pesar de tener otra muy anterior que le llevaría a la zona del 9400 pero es que en una tendencia a la baja la llegada a un RSI a la zona de 60 ya marca un punto crítico que advierte un giro en el gráfico de 30 minutos se observa que la subida de la semana se encuentra en una fase final por dos motivos. Uno de ellos es la onda 5 que cerraría en cuanto supere la 3 en la zona del 6691. Y el segundo motivo es la caída en tobogán pues desde la falsa apertura del pasado lunes en la zona del 6841 y ha sido descontada ya en un 61,8% así que va a ser difícil que la supere. El punto está en el 6113 para el corto y el 6607 para el largo es decir, unas brackets con objetivos prefijados de 30 puntos. El Dow, tras la caída al 50% de corrección de todo el ciclo se ha dispuesto a formar un HCH invertido con divergencia reversal positiva y síntomas de solapar la 1 con la 4 en el ciclo lo que supondría volver a los máximos, ya que descontaría por el fallo de onda todo el movimiento de caída. En 30 minutos se observa una estructura de onda 5 dentro del hombro derecho de un HCH que está perdiendo la formación de su estructura. Además, alguno pues, puede pensar que se trata de un doble máximo con divergencia a la baja y en zona de sobrecompra. Y con toda la razón, pero pintad vastos y la situación real por el asunto de Grecia no es muy halagüeña. Yo aconsejaría ahora esperar a que realmente profundice algo más en sobrecompra para poner los cortos. Esto puede ser el domingo en la noche o el lunes en la mañana, cuando se sepan realmente los resultados de las elecciones griegas. El DAX en una formación muy parecida al DAO, pero sometido en la zona del 61,8% del ciclo y con una formación HCH invertida, con línea clavicular en la zona 6300 y una divergencia reversa al positivo, pues configuran su cuadro. En el gráfico de 30 minutos se encuentra en una onda 3, cerca de su final, advertidos por la proximidad a la entrada de sobrecompra y con divergencia a la baja. Como la subida ya se ha producido Es mejor dejarle correr Y esperar a que forme una señal Para entrar en corto El euro dólar intenta ganar un terreno perdido Realizando un pullback A la zona de resistencia Tras haber llegado a la zona anunciada Del 1.24 Es preferible y previsible Que siga subiendo Pero el detalle Se detecta mejor en el gráfico De 30 minutos Aquí está en zona de resistencia dentro de una onda 5 que le da la esperanza de alcanzar la zona de 1.27 a pesar de que tiene una envolvente casi totalmente descontada hay que tener cuidado con la divergencia bajista que es doble convendría poner posiciones cortas en la zona de 1.2640 y largos en 1.2680 el oro. A pesar de los vaivenes de la última semana, el oro solo ha venido a descontar una leve corrección del 1650 al 1550, con un hammer y también el descuento de una envolvente. Esto ya se ha repetido esta semana en casi todos los gráficos. En 30 minutos la divergencia a la baja es acusada, ya que le envía a la zona de 1600. La onda 5 ya está cerrada y la envolvente descontada. Pocas esperanzas a que siga avanzando al alza. Convendría poner cortos por la cantidad de peso en la zona de 1620. Y por último, un consejo. En un país lleno de políticos y banqueros, es decir, de flojos y mezquinos, que no te hagan recorrer su mismo camino.